¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Qué pasa, gente? Hoy os traigo GILF EAT Os gusta y lo sé ¿Le doy o no le doy? ¿Le doy o no le doy? ¿Le doy? ¿No le doy? ¿Le doy? ¿Le doy? ¿Le doy? ¿Le doy? ¿Le doy? ¡Hola! Sí. Es como si te hubiese espiado los dedos en todo el enchufe ¡Hola! Igual eh, ¿Vas a hackear. ¿Vas a hackearlo? Yo sí eh, what? ¿Ya, la... ¿Ya? ¿Ya la has dado? Puto mira, mira que es este puto juego del diablo. Es la puta mierda más grande que se ha hecho oh. toda la historia eh. del gaming. Eh. Por cierto, os presento a mi nuevo amigo. Se llama... Aprende. Bestia. ¿Qué? Le en tres, eh. ¿En tres? Pff, vayas. Sí. Y tú, que en cuanto lo has metido... Ah, que aún no has tirado. No? Yo te la meto a la primera. Va, a la, venga. A la que vea hoyo, te gandillo. Va, va, venga, venga, venga, dale. Tú, espérate, que hay menores aquí. Hostia puta tío Vale, vale, vale, vale lo, ¿lo veis, eh, gente, lo veis, ¿no? ¡No! Uy. ¿Me pasa? Uy. ¿Al bueno. tronco? Sí, sí, es ahí, es ahí Es ahí, ¿eh? Un poco a la izquierda, ¿eh? Tú giras para allá ¡No! ¡No! Anchi sí. ¡Gol en el agua! Eh, si oh, pulso my la my F, F, ¿tengo baneo o cómo va eso? ¡Madre eh, mía, SP. no No, hay, no, hay, no, hay, no hay restricción, no hay restricción ¡Ahora esta! ¡Esta es la...! Oh my god, el niño... Uy. Ay, ¡Oh, uy, oh, oh, oh! oh. ¡La puntita! Joder, es que tengo que repetirlo. Bueno, al menos le he metido. No he te, no tenido que hacer toda la vuelta, ¿eh? Está bien, está correcto. Está, está, está... ¿Qué SP, ¿Te mola o no te mola el choco? ¿Lo hackeamos sí. otra vez o no? ¿Qué sabe? ¿Dónde está el bicho este? No. Sí. Una pregunta. Venga, venga, venga, que te hackeo el juego <risa> Me parece que se mueve. Ahí está, hombre Ahí, ahí ah, pues no. A ver, estudia, estudia poco Vamos, hombre Vamos a Tú qué? Aquí. Tú qué? Ahí, ahí, yo te la meto ahora la meta ahora. Mira, mira. Eh, pues te rasco otro puntito. Otro mira. puntito. Perra. Otro puntito te rasco. Bueno, me, me merezco un donete gente. Ahí, un tricolino. Qué, qué Qué raro, ¿no? Es esto. ¿Qué es por aquí? Fuck, me Ahora me he pasado yo, tío. ¡Oh! ¡Qué buena, In! Y la mira, mete, tío. Mira. Y la mete el inútil de los cojones. Manga, eres un mango. Eh, cuando puedas, a tu ritmo, eh. Tú, si quieres, te, te ayudo un poco, eh. Me puedes ayudar con. A dejarme el falo. <risa> Está el puto hoyo tío, no jodas ¿Quién? ¿Quién? Está? ¿Quién? Es que no, no me deja ¡Buah! este es chunga, ¿eh? Hombre, puedes ir por el otro lado, ¿sabes? Que este es el lado fácil ¡No! SP dice que no ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Mírala! Y no se queda, tío Y no se queda Venga... ¡Oh, qué capullo! Caramba, no puede ser. Sí, puede ya, ser, ya, sí. pero tú lo has hecho en el 6. Y tú el 4. <risa> la, ah, suerte. La, la suerte La de joven suerte del sí, jovencito. Sí. La kill, no, no. Vale, y ahora, ¿para dónde la tengo que. ¿Para dónde le metes? Lo no veo, lo no veo. ¿Eh? Que... Me cago en mi puta vida, tío. Buah, como hay que darle tan flojo. Oh. No tan flojo. Oh. ¿Eso es? ¿Eso puto ¿Hola? es? ¡Hola! ¿Y eso? ¡Lol, tío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí te he visto, Willy! ¡Ahí te he visto! ¡Hijo de puta mamá huevo, SP, es Se pega cuando nos marcamos unos piratillas, eh, tío. Que, por cierto, ¿qué han hecho la actualización esta? ¿Han hecho que me pases con menos juego? No, eso. Me, me, me, me, me pienso que te has equivocado de orden. <risa> Me he a todo. O sea, es Vamos a hackearlo. Vamos a, vamos a hackearlo. Míralo, míralo, míralo. Como lo quiere hackear el perro este. Jequear. <risa> ¡Ah! ¡Oh! Me parece que ahí es la larga, ¿no? O, qué? o sea, o tienes esta. Obviamente, obviamente va a ser chunga de cojones. Vale. Hostia, esto es un poco de suerte, ¿no? No, no, no. Es que, es que me voy a ir a 12 ya. No. ¡No! ¡Adiós! Me no, tomo por tío. culo. ¡No, tío! ¿Con guanda Pero... de jefe final? ¿Qué dices? Sí o no. Lo tienes que meter al viaje. ¿Ves? Por atrás. Guay, yo quiero vale, meterme ¿quién es, y es, y es, ¿Quién, ¿Quién es el hijo de puta que ha hecho este mapa? Y es más chungo, ¿no? ¿O qué? El, el ¿Quién es el hijo de puta que ha hecho este mapa, tío? Pues ¿Quién sí. es el hijo de puta que ha hecho este mapa? Sí, tío? la verdad es que es un poco capullo, eh, ¿Payaso? Porque me puede comer los putos cojones. ¿sabes? Yo para mí que se podía hackear, eh. Pero si intento hackear yo por ahí, tío, ven todo el rato los putos palos. Los palos... Creo que lo tenías que hacer como para, para el canto, ¿sabes? Para el lago. Creo, creo saber cómo. Vale, vale. pásamela, pásamela. Tira. Vamos. Bueno, pero por ahí van los tiros, ¿eh? Mírala. ¡Dos chicos ¿Quién es Willy? ¿Tú o yo? Tú, porque vas de verde ¿Y, ¿y qué tiene ver el color? Hijo de puta, ¿Qué? no puede ser. puede ser ¿Qué color? ¿Puede? ¡No! Bueno, para atrás ¡Qué perro! ¡Qué perro! Per ¿Qué, perro. perro. ¡Qué perro! ¡Qué, ¿Qué pedo, güey! ¿Para dónde, ¿Para dónde se ya esta vez? ¿Sí, no? Si sí, o okay, sí, okay. qué, si o qué... ¿Dónde? ¿Dónde? Mmm... Tío, mira dónde me he quedado miradme. ¡Mírala, mírala! Me he pasado Estoy haciendo esto Ahí, ahí estamos A la mierda Sí, correcto me rebota, tío Chulo. Me cago en la madre, me pario. ¿No estás haciendo? ¿Lo pusi, tío? Vamos a hacerlo legal, eh, gente. Cara a cara con ella. ¿Qué dices, tío? Nah, yo, yo, yo ya no puedo. Nos, nos vamos a hacer un.. un, un yo, video, yo ya tío. no puedo. ¿No? ¿No puedes, tío? Nah, yo me yo voy sí. a Mira, mira, mira cómo puedo yo. Nah, ya. Eh, pero no te rayes, eh, tío. No te calientes, eh. Va hijo de puta, el cabrón que ha hecho este mapa, ¿no? ¿eh? Sí, la verdad es que un poco como capullo es, eh. ¿Dónde vas? ¿En serio? ¿Tan lejos se tiene que ir? Bueno, pues... Tira. Hostia. Espera, que me voy al otro mapa, espérate. ¡Uh! Eh, pues, pues cerca has caído, eh. me justa, justa, eh. No sé, eh? a lo mejor ahora. Se lo... me muste la chorra y todo ahí tirando. Hostia. Si no. Lo sabía. ¡No sabía! ¡No sabía! ¡Qué hijo de puta! La, dale a la L, dale a la L. De una mierda. No, te lo juro que no es nada malo, dale. La... Le he dado. ¿Has eh... la... visto las luces vital ¿Qué? ¿Y eso para qué es? Para pa los mapas oscuros, tío, para que brilles con luz propia. ¿En serio? ¡Hola! Oh, wow, ¡Qué guapo! No lo sabía, tío. ¡Hola! Oh, no, espérate. Qué capullo ahí intentando pillar puntillos, eh. Cabrón. Uy. Venga, para atrás. ¿Esto qué es? ¡Ah! ¿Y si lo hace, no? No, no se si lo hace. No. Ole. No puede ser, Olé. tío. Ole. ¿Sí o qué? ¡Ole! Aquí estoy. El puto segundo bote, tío, qué asco. Joder, tío. ¿Qué que me tío. Intentarle un pelín más flojo y, y si rebotas en el agua, a lo mejor te quedas, ¿sabes? La ah, mierda. Bueno, pero, pero no tan flojo, hombre. Eso, perfecto. Tu ché. Ole, ya, no, pero esto más, no se tenía no que hacer más, la menos primera. Más, menos mal que la has metido, porque te iba a pegar un zambombazo. Uy, aquí se hackea, Ahí ¿eh? el tubo, ¿eso? ¿Qué tubo? ¿Sí o okay. qué? ¿Qué tubo? ¿Qué tubo? ¿En serio? No me será escapullo. Ah, no, no, no es hack... O sea, es ir por aquí, sí o sí, sí. Joder. Vamos por a ver es el mata, porque esto tiene pinta de. El... ¡Coño! Ah, no, se fue ya. Podía... Yo lo he hecho normal, tú lo estás intentando hackear ahora. ¡Oh, qué shit. Pa, toma, por. Me gasto, me lo ah, pero me voy de me voy de la pista o dónde caigo? Lol. O sea, por mucho que intente hackearlo. No va a hacer mucho. eh O sea, Gracias. tenemos que caer al mismo sitio, creo. No, si le pegaba fuerte. No, no he pegado súper ah, no, fuerte. No, claro ¿eh? es. Y es que había que hacer. Dale flojito. ¿Dónde voy? ¿Dónde me he ido? ¿Por qué flojito? Porque hay un bache ahí adelante. Ay, hijo de puta. Este tío lo ha hecho con mala leche, eh. Sí, sí, es que es un cabrón de mierda. Porque encima el suelo, como es así de dos colores, parece que no haya. Un resalto ¿no? ni nada. Venga. Pa, pa. pa y pa' fuera. <risa> <risa> <risa> en serio, tío. Venga, va rascando puntillos ahí. Sí, sí. Capullo. lo has hecho? lamentable oh, uf, No puede uf, ser. Uf, te, va, te va, ya me voy de juego a vale F4, uf, te lo digo. Uf, uf, uf. Dime que sí. Dime que voto bien. Dime que voto bien. Dime que voto bien. afuera te vas? Sí, para no? No, pero sí. Hola. ¿Qué random, no? ¿Lo vamos a esperar? De desde mi cámara salía que estaba adentro, ¿sabes? Bueno, tú vendes nada, ¿no? Yo te espero. Aquí. Sí, sí, sí, sí, yo ya. Pero, ¿qué usted? <ríe> a ver si te voy a esperar yo aquí, cabrón. Ojo, Qué cabrón. En cuatro, en cuatro. Y encima, ¿eh? encima soy gilipollas y gasto un tiro, tío. Este sí, este es fácil. Para toda la familia y para toda. la... se este puede hackear, eh. Ah. Hola. Hola. ¿Qué pasa, tío? Hola, bueno. no, yo estoy aquí abajo aún. Muy bien. A ver, hazmelo en uno, va. Eh, pues. Le tenías que dar super ultra mega fuerte. Y ya te lo haces. ¡Leu! ¡No! Ahí, ahí, rascando puntillos. ¿Sí o no? Sí, sí, uh, sí. Uno, sí, vas sí. a rascar. Así. Bueno, algo es algo, tío. Sí, ar ¿Qué sí, ¿eh? es? Sí. ¡Arc! Ahora vengo. Ya estoy. ¡Eh! ¡Eh! Te he pillado, eh! ¡Hackeándolo! Mira, lo sí, sí. Cuando tú quieras, eh. ¿Y hace uno y no uno? Vaya, eh, a ver, nos vemos, crack, todo mastodonte, tritón, no te lo vas a hacer. Lo he hecho con tanta proeza, es que ves, me das presión, ves, ha sido irte y ha sido como hackearlo, ¿sabes? Si es que tengo unos hacks yo aquí, que te... Mira en la mesa, ponme ahí una cebrudica y yo... Que cuando quieras te lo haces, eh. Gente, me lo he sacado ahí, yo no. Me lo he sacado, ¿no? Sí, mira, me a 14 este. Ya te vas, SP, tío. Si te has estado ahí dos minutos, nada más. Porque eres un aburrido, tío. Ya ves. Es verdad. Pues nada, SP, nos vemos por el Shop o por el server, ¿vale, guapo? Gracias eh, por pasarte, papá. Nos vemos portico, chico. Que yo te quiero hacer dicho, la guarra. No? Ahí la guanda esta, eh. <ríe> te lo he dicho, te lo he dicho que me iba a dar 14. ¿Sí o no, te has ido a 14. En serio, tío. Te lo he dicho, me iba a dar 14. Bueno. What? What? Hackeado. Así pues yo también. Uy, me he pasado. No lo habrás hackeado mucho, eh. Más lo he hackeado yo, me parece. Ojo y entra. No, no, no. ¡No puede ser! Eso, eso, eso, eso. Nunca, nunca de mi vida. Tan justo, tío. O sea, imposible esto. O sea, va, va, que, la, que la falles ahora. No sé, sea, ¿te imaginas? Que le hubiese dado demasiado flojo. Nada, te tiene... Punto, ¿eh? tiene que haber algo eh Si lo pongo, que puedo rascar. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Puesto esto ya. ¿Tú qué, ¿Qué? mirando? <risa> ¿La jugada o qué? Tío, yo iba a ser. Qué justo, ¿no? Es Petec. ¡Uy! Volve para atrás. Espérate, ¿eh? ¡Ah! ¡Hijos de puta! Venga, va, mira. veo. He gastado un tiro. ¡Ah! ¡No! Me jodas, tío. Míralo. Vaya sí. Bueno. Vaya tiro de mierda. Sí, sí, sí. ¡No puede ser! Pero ¿cómo estoy fallando, tío? Es que tengo la cámara como tan... No, tío. No puede ser, tío. Al menos le he metido, al menos le he metido. Bueno, no, no está tan mal, no está tan mal. Le he metido, le he metido, le he metido. Madre mía, tío, Willy. ¿Cómo estamos? Hostia, esto se hackea por ahí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Se hackea por aquí, verás. Míralo, míralo, míralo, míralo. ¡Ah, ¡Puntita! La puntita, no tan fuerte. Ahí, ahí, ahí. Justa, justa. Maderita. ¡Ay, ay, ahí. Esta, esta, esta. ¡Mírala! ¡No! ¡Eh! ¡Párate! ¡Párate! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, tío! Eres un capullo de mierda. Ojalá, ojalá te cojas Anna en la mano tío, capullo Madre que te parió Los cojones me lo van a pillar, ¿sabes? Tú ya, ¿no? A ver, payaso, ya, ¿no? Dos veces ya que me lo hago Mira ¡No! es ¡Karma! ¡Karma! Mira, a ver, me paso ¡Me cago en la madre que te parió! Eso, ese sí que es el karma, ¿no? Tu guapo, ¿eh? Capullo. Tu flama Y ahora me paso otra vez bueno, ese, ese también es el karma, ¿no? ¡Uh! ¡Va a reventar ahora! ¡Payaso! Capullo que eres, tío ¡Ah, sí, cabrón. sí cabrón. Así te igual! Pues me vas, me vas ganando de puntos ¡Ah, no! Que esto no va por ganar Tanqueado ¡Y! ¡Casi, casi! Tengo un poco ahí. Ahí, ahí. Perfecto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sumo! ¡Sumas! ¡Qué buena, Aren! Te he reventado el ojete. Te he reventado el ojete. ¡El ojete! Te reventado. Bueno, cuando quieras, ¿eh? ¿Qué estás está fachando? Y, no y no te ha cobrado nada, ¿eh? Vamos no, porque no hay penalización. Pero ya está, si ya ha perdido porque tú te has hecho un hoyo en uno y yo me he ido a 14. Bueno, uno en uno tampoco. Digo que tú te has hecho un hoyo en uno y yo me he ido a 14. En la de antes. Yo, pero hazlo a poco a poco. Ahora, paciencia y con saliva. Sí, el elefante se le ha metido la hormiga. Por ejemplo. Ay, ay, ay, ay. Con 10. Como dice en buen refrán, rescando puntitos. ¡Ay, ay! ¡Qué pasó! Tantas ganas tenía de ganar. ¿Dónde están esas ganas de ganar? No lo veo. Voy a...